aclararle al, al pueblo dominicano en, en palabras llanas qué ha pasado con ese dinero para que pueda entender que si se hace una inversión, si se saca el 30% de eso, si sí, en esta situación es verdad que el, que el país no puede, que el país no ah, tiene sí. dinero para pa eso. Pa pa Vamos, serio el próximo lunes a hacer contacto con nuestro amigo Ezequiel que es nuestro asesor en esa área y también con nuestro amigo Tony quien estuvieron ayer porque para ¿Por tocar ¿Cómo tú me explicas a mí? Que, que no, que la economía se ve más grave se ve más mal si hay 30% de dinero gastándose de manera menuda, de manera menuda en, la, en, la, en, la, en la economía o sea, tú tienes que explicarme por qué porque si ese dinero está guardado que no está siendo, no fue invertido que no ha sido extraído en los bolsillos de los, de los políticos ese dinero tiene que estar ahí ese dinero tiene que estar ahí no hay que emitirlo porque está ahí ahora, hay que emitirlo porque se gastaron. Eso es lo que hay que decir y al pueblo ya no hay problema. Ahora, eh, vamos a poner las reglas claras y nos digan dónde se invirtieron y cuánto ha generado esa inversión. Vamos a tocarle ese tema con, como tú dices, neófito en materia sí, de economía y no sé finanzas. Eso, pero, ellos pero, me me consonde, pero una cosa sí digo, demasiado político apoyando eso, eso te dice muchas cosas. Muy bien. Entonces, eh, mi comentario, Sergio Romero, va eh, dirigido eh, dentro y de, continuando dentro de esta situación que vive el país. Recordará Sergio Romero y si amigos televidentes que cuando comenzó esta pandemia se tomaron algunas medidas, ¿verdad? Para de alguna manera apaciguar esta situación que se veía venir producto del COVID-19. Una semana después, recuerdo. Que él así salir tomó hizo eh, produjo una resolución donde dio un periodo de gracia de unos 60 días para que las aseguradoras verdad los seguros eh, pues continuaran dando cobertura al momento de cualquier eh, beneficiario a, a reclamar o demandar un servicio pues Sergio Romero y amigos televidentes para sorpresa de todo en este momento y voy a decirlo porque con la, por la experiencia y los, los reportes que me han llegado se nasa ha estado suspendiendo, suspendiendo la cobertura de su seguro a las personas cuando han ido a reclamarlo. Recuerda que hablaron de 60 días, ¿verdad, Sergio Romero? Sí. Con un periodo de gracia, sin mora para tú pagar, eh, ponerte al día. Bien, ¿qué pasa? Que esos 60 días ya pasaron, Sergio Romero. Pero te voy a hacer una pregunta, amigos televidentes, y al mismo eh, Estado como tal, al mismo no Senaza. ¿Y el periodo de emergencia nacional pasó? No, ellos pidieron, entonces, 30, 30. Entonces, Pero, yo, ellos pidieron un mercado. Yo quiero que me digan, que me den una respuesta. Si sí, mañana, yo tengo reporte de mucha gente que me ha dicho que cuando va a buscar el servicio de cobertura está suspendido y tienen que pagar de su bolsillo cuando van a buscar un servicio de salud. Ahora yo quiero que me digan a mí: como se extendió el periodo de emergencia, el mismo periodo de toque de queda, todas las empresas, la parte laboral está cerrada todavía que cuando tú vayas a pagar, Sergio, a demandar un servicio, ¿cómo te van a exigir que debes ponerte de con un seguro si tú no estás produciendo? Entonces yo quisiera que Senasa, Senasa como tal, o el mismo Estado Dominicano, me diga a mí cómo ese, cómo ese beneficiario que va a buscar un servicio de salud mañana, hoy, ayer, encuentra que su seguro está suspendido, que su servicio, que su cobertura está suspendida por falta de pago. ¿Y no, cómo no, puede no. pagar si no está Nuestro produciendo? Mi amigo Bernabé que está viendo el programa? Que y diga yo, algo. Yo quisiera que, que, me, que me explicara, que me lo explicara en NASA, porque la vida es, una, es un intermediario que puede ayudar exactamente a, a, a, a hacer la gestión. Por ejemplo, en el caso, si es que procede de que te puedan resarcir o revocar ese, ese dinero que tú estás pagando porque tiene tu seguro, tiene sí, sí. la cobertura sos, suspendida. Lo, o sea, lo que yo lo acabo de entender, así como tú lo entiendes, lo de la AFP, esto es más difícil no si tienen no, el, el, ¿no? si el periodo de emergencia nacional y toda, todavía, no se, todavía, todavía no está trabajando? trabajando ¿cómo yo voy a producir para ponerme al día? De ¿por qué suspender la, la, la cobertura? Entonces, eso debe ser un rol directamente del Estado que debe responder en este momento a esta situación son miles y miles de personas que en este momento no han podido eh, eh, eh, cubrir el paro de su seguro por Bien. la situación que vive el país entonces porque le suspende en este momento la cobertura de su seguro. Mira, Víctor, yo te voy a decir la verdad. Yo soy... Eh, no, no soy muy creyente de, lo, de las decisiones estatales en este país porque la historia no, la, no ha dado, la, no ha dado la, la razón. A medida que se vaya solucionando este problema, tú vas a ver, tú vas a ver todos los problemas que van a surgir a los, al, ciudadano, al ciudadano. ¿Cuál es la razón que se está... Está previendo, ayer salió eh, comentario, se está previendo, por ejemplo, que es posible que el Estado Dominicano pues, extienda por lo menos un mes más con respecto al programa eh, eh, Quédate en tu casa, un mes más para, para seguir beneficiando a las personas eh, de, de, de realmente que lo necesitan. Eso se debe a que ciertamente la situación, lo que va en aumento, la necesidad de la gente no se está produciendo. Entonces, no. si se entiende eso, ¿por qué entonces no tomar en cuenta? esa situación de la suspensión okay. de la cobertura de los seguros específicamente porque, porque el estado el, el estado que es el que el que te tiene en cuarentena, el estado que te tiene en que grande en tu casa, es el que tiene que tomar esa decisión. Ninguna oficina, ningún ministerio, ningún ministro está por encima del estado actual que Yo tiene lo espero. Yo espero que esas gracias que fueron anunciadas al principio por muchas instituciones, incluyendo el Estado Dominicano, mañana no tengamos que comernos uno con otro porque no sea irreal. Y sea un paño con pasta que le hayan pasado esas gracias que se anunciaron al principio de la pandemia. Una o dos semanas después de estar metido en esta situación comenzaron a anunciarse una serie de gracias. Yo espero que al momento de ir a beneficiarnos de esas gracias realmente resulte que es tal cual se planteó y que no sea un fiasco esa eh, gracia que se dieron al principio de la pandemia. Eso sí. es eh, cierto. Sergio, nosotros pues, debemos seguir agradeciendo a nuestros amigos televidentes, ¿verdad? Por su, eh, su atención, que siempre están pendientes de este espacio contacto diario, seguir, seguir pidiéndoles que nos mantengamos en la casa porque eh, la situación todavía no ha pasado ni se prevé que pueda pasar en lo inmediato. Recuerda que el gobierno estima, en la segunda semana de este mes de mayo, pues podría comenzar a que se reactivara de manera gradual eh, el, el regreso, ¿verdad?, que algunas empresas, claro. algunas instituciones comiencen a abrir, pero debe ser consumo, cuidado. Fíjate que hay situaciones, por ejemplo, como se dice, que el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional eh, están en una situación eh, difícil. Fíjate la situación de La Vega que ha hecho que se traslade el Ministerio de Salud Pública a esta, a esta ciudad, a esta provincia, para ver las acciones que se van a tomar. Estamos en espera de lo que pueda pasar por gusto de, ese, de, ese, de esa situación de Puerto Plata, O sea, que por las cuatro esquinas todavía estamos nosotros eh, eh, impactados y siendo amenazados. La situación de Haití, que son impredecibles lo, lo que pueda pasar en Haití ante esta situación por las razones que todo el mundo conoce, el, el, el, el, ...el sistema sanitario en Haití no existe... ...no hay absolutamente ningún control... ...entonces es una situación que nos puede afectar a nosotros... ...de manera directa eh, esa situación que pudiera darse en Haití... ...de manera que esa, ese proyecto, esas acciones... ...que tiene previsto tomar el Estado Dominicano... ...con respecto a que se pudiese, ¿verdad?... ...ya en la segunda semana de este mes de mayo... ...que pudiera comenzarse a reactivar de manera gradual... ...tienen que hacerlo con mucho, con mucho, pero con mucho cuidado para evitar que lo que pueda suceder a partir de ahora sea peor que, que, la, que la situación eh, que, haya, que estemos viviendo, que hayamos vivido en el mes anterior. Sé que, Sergio, nosotros pues llegamos al final de este constante diario. Yo creo que esa inquietud tuya está pendiente de buscar la solicitación, a ver si podemos tener, qué sé yo, mañana o el viernes. A Tony y ahora. Puede ser que, puede ser ya, que yo tenga razón. Oye, Víctor, puede ser que yo tenga razón, pero mi, mi suspicacia es: ¿por qué son los políticos en campaña son los que están oponiéndose con mayor eh, acentuación a esto? Ahí, ahí, ahí sí te tengo yo respuesta a esa inquietud tuya. Recuerda que esto es un país meramente político y que mete la cuchara en todo ese asunto y son ellos los interesados, para bien o para mal, de darle seguimiento y manejar la situación de esa manera. Gracias, Sergio Romero, por acompañarnos, como siempre, en este contacto. Quiero agradecer. Víctor, me estaba llamando a Bernabé, pero no hay, no hay tiempo. Mañana vamos a aclarar un poquito sobre, la, sobre tu comentario. Y él me mandó un audio para que...